Para cumplir con el requisito de ingresos de la visa conyugal, ¿puedo presentar dinero ahorrado, casas o autos? Uh, sí se puede. Um por ejemplo, si tú eres ya dueño completo de tu casa y tienes los documentos y no estás haciendo pagos a, su, a, a la casa, si sí o sea, se ya puede está usar, pagada sí, completa. Se puede usar como, como, como un asset, como le dicen. Pero uh -huh. um, lo que va a pasar es que si tú usas algo así uh, como tu casa, desafortunadamente lo que es autos casi nunca lo, lo, los aprueban como asset. Lo que quieren es algo ya ma mayor, tu casa que, claro. Sea más de, no sé, la cantidad de tu casa. Pero lo que va a pasar es que el gobierno solamente le va a aprobar un tercio de la cantidad que diga en tus documentos. Por ejemplo, que diga, oh, mi casa vale tre, tre, 300 mil. Ok. Solamente un tercio de esos 300 mil. Te lo toman como. Pueden, pueden ser considerados. No quiere decir okay. que lo van a aprobar porque no siempre los aprueban. La persona que revisa tu petición lo va a ver y va a considerar si es, si es bueno o no. Y si lo es, claro, la aprueba. Y dinero ahorrado. Si sí, también piden lo mismo, será un tercio solamente ah, okay. de lo que tienes. Compruebas tu estado de cuenta es. y te toman el, un tercio sí. de lo que tienes de tu cantidad Así total. Es. Sí, porque... La gente puede decir, pues tengo $30,000 mil o 40 mil dólares en el banco, pero si no tengo las pruebas, pues claro, no puede pasar nada. Claro. Debe tener pruebas físicas. Que siempre la recomendación es que tengan ingresos activos sí. y que esos ingresos sean por encima del mínimo, según su caso, y que estos ingresos sean constantes de, de los últimos tres años, sí. ¿no? Con tus taxes, pues para que no tengas ningún problema de ser el patrocinador.